Hablando de cosas que nos identifican, Sí. pues eh, sabes que hay un montón que nos identifican a los argentinos en el mundo. Sí, te señalan. Ahí va un argentino, viste sí. que estás afuera y te das cuenta Somos cuando. Son muy es... evidentes. Tenemos como muchos nuestras... tips marcados. Sí, sí. Sí, sí. sí. Hay... Y bueno, y hay alguien que le puso humor a eso. Sí. Eh, veamos el video de Dale. cómo le puso humor y ya lo presentamos. A ver, a ver. Sí, están tomando tendría. Argentina, no! ¡No, Uruguayas! ¡Ah, bueno, vamos! ¡Aguante, papá! ¿Todo esto puedo comprar con estas monedas? <risa> ¡Ven, pusemos acá, pusemos acá bueno, sí, sí, que no sí, viene nadie! Sí. ¡Pero vengan para acá! ¡Crucemos por la zona Te Acabas de llegar tus platos vos, que no se la... la cano, para? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¡Ay, no! ¿Dónde podremos conseguir agua para el mate? ¡Ay, mira qué bien que está cortado el pasto! ¡Este es el primer mundo! ¡Cómo cuidan todo. che! Eh, ¿do you speak Spanish? ¡Mira, no. tiraron cosas acá Ay, no. también! <risa> Hay una mesita, hasta nos venía a cerrar la Man, casa. Manson, manson. ¿Qué fue, boludo. No, Te dije que esta calle no es. Uy, oh, hablando hablan español. Uh, uh. Que son porteros. Son porteños. Pero... Che, flaca, ¿sabes dónde queda la playa? No, no, nosotros no hablamos español. Boluda, ¿por qué corren? Uh. ¿Qué sé yo? <laughs> Ese el último me mató, porque viste que, no sé si te pasa, pero bueno, las y los argentinos somos como un poco desconfiados. Vamos afuera, nos preguntan algo y salimos corriendo y en realidad la gente es buena intencionada estamos como... Pero además un poco esas mal corrían, esas corrían porque querían escapar del porteño. Claro, por eso, chau, chau, chau, chau, pero viste que, que desconfiamos. Y también me dio risa el, mira cómo está todo el pasto cortado. wow cómo lo mantienen, seremos así. Bueno, quien eh, le puso humor a estas cuestiones que nos caracterizan afuera fue Mauricio nosí que es ingeniero en alimentos vive eh, desde hace un año en eh, Alemania es sanjuanino eh, es ingeniero en alimentos pero te cuento sí. que también actor, si fuera sí. por él viviría de la actuación pero como no da dijera en, en, en la Argentina para eso bueno, va por la ingeniería hola, ¿cómo estás Mauricio? hola Mauricio, Buenas. Un, gusto, un gusto saludarte, verte, tenerte igualmente che, muchas gracias bueno, comentamos al principio esto de que ¿Cómo nos ven afuera personas que no son argentinos? Hasta nosotros mismos también. ¿Cómo nos vemos lo, los argentinos en el exterior? ¿Cuáles son esos tips marcados que tenemos? Mirá, apenas llegué o llegamos los argentinos, lo primero que hacemos que está muy mal es convertir todo en peso también. Uh, es sí. algo muy típico que hacemos los argentinos. Necesario, Ver te quiero decir, fue. en defensa de nosotros. Sí. Porque sí, después no, hay que volver. Pero ojo, eh, que muchas veces uno convierte y dice, che, es más barato. O sea, uno va al super, al super con monedas, que es lo que mostraba. Sí. Y vos decís, che, con, no sé, sea, una leche cuesta 70 centavos de euro. Y decís, no sé, acá 70 centavos no es nada, qué sé yo. Es como muy poca plata y vas con las monedas y te traes muchas cosas del súper. Es claro, una, no, una no lo, locura. No lo, no lo podés creer, pero es verdad. En realidad, al fin y al cabo, es disfrutar. Viste que por ahí decís, bueno, me voy a tomar una gaseosa y te pones a convertir lo que sale y te queda la gaseosa acá. Y te, te tomas hasta la última gota. pues decís, sí, mira me acaba de salir, no sé, dos mil pesos una latita de gaseosa y es tremendo, por eso... Sí. Y, y también lo de, lo de, bueno, la seguridad Que hay acá, viste, llegamos y todo el tiempo Oh, esto es el primer mundo, lo del primer mundo Es como, todo el tiempo lo dicen Lo decimos los argentinos eh, A mí, cuando yo llegué, fue increíble Que vi que, por ejemplo, acá en Alemania Hay lugares que son self-service eh, eh, Como si se dice, autoservice, Que vos vas, por ejemplo, te sacás tus cosas Y pagás y dejás la plata y te das vos mismo El vuelto Ajá. O sea, era, era como, yo decía Esto nunca funcionaría en Argentina, o sea, no me lo imagino ¿Entendés? Eh, el cruzar por la calle eso es muy de latinoamericano Claro, o sea, no respetar la las la sendas calle. Sí, sí, sí, no respetar la senda Acá en Alemania eh, te ponen una multa Si no cruzas bien la calle Pero cuando ves a alguien cruzando por la mitad O decir este es de, de Latinoamérica, de algún otro lado No sé porque eh, Es muy común, digamos Se nota, digamos, cuando... Cuando no está, cuando estás recién llegadito, digamos. Y, ya uno, y me, y me mata cae. ahí rescatando la mesita del container. También pasa y mucho <ríe> con los argentinos. Sí, obvio. Che, te podés armar tu casa. O sea, acá hay como comunidades de argentinos y todo. Y grupos de WhatsApp que arman onda eh, sacando fotos de lo que encuentran por la calle. A alguien le hace falta un sillón, a alguien le hace falta un lavarropa. Pará, Encontré esto. te digo que nosotros sacamos a unos mendocinos que eh, se armaron un bar juntando cosas de eh, las que recogían los días miércoles <risa> que era como el día de tiradas ah, mirá qué en loco. el lugar entonces Total. este todo lo que iban encontrando lo restauraban y ahí se hicieron iba a parar para al bar o iba a parar al bar sí mi, mi, claro mira, mira qué bueno eso bueno queda a la vista que somos bastante creativos entonces eso no o se puede o sea, salir a, a la calle a buscar las cosas decir vas a los barrios más ricos a los mejores barrios que tiran cosas como más copadas por decirte <risa> Eh, es el hobby lo de los domingos a veces <risa> y, y, y somos muy gritones porque viste por ahí pasa cuando estás afuera que escuchas a alguien gritar y decís soy ese seguro que es un argentino puteando no sé gritando peleándose con alguien en el buen sentido lo digo porque nos incluimos sí. a todos acá, acá en Alemania sobre todo resalta mucho viste por ahí si te vas a Italia o España por ahí no es tan fuerte el contraste pero acá en Alemania sí te das cuenta o sea a, a, o sea, yo siempre voy al parque, es impresionante, voy al parque y voy con el mate, ¿viste? Y el mate es un símbolo que nos identifica muy fuerte claro. también. Eh, y ahí nomás, o sea, cuando otro argentino ve que vos estás con el mate, para ahí te lo ves con el mate no nos conocemos, pero nos saludamos porque claro. es como estamos tomando mate. Eh, y sí, somos ruidosos también. Eh, lo de los porteños creo que es muy real. A veces te topás con alguien de afuera y a veces no ser boludo, porque no tenés ganas de, de <risa> hablar, que hablar. Sea, pasa mucho también. recién hablabas de esto del autoservice y de darte el vuelto sol y decías en Argentina no funcionaría, acá te digo que vamos a un casamiento y nos llevamos los jaboncitos del baño, las velas eh, eh, eh, claro. digo como por poner un ejemplo, qué hace el argentino allá por ejemplo en Alemania cuando encuentra que puede sacar una bolsita para los desechos del perro, saca una o tiene la costumbre que eh, concreta acá, saca 10, se lleva el rollo entero. Yo creo, ¿sabes qué? Que cuando uno viene a, a otro país, me pasa mucho que veo, conozco muchos argentinos, la mayoría como que respeta bastante. De que los hay, los hay. Eh, pero es como que yo, por ejemplo, cuando voy a cruzar la calle, me da vergüenza cruzarla si está en, en verde. Ya en te acostumbraste. Rojo porque tenés la mirada del otro, ¿entendés? O sea, y acá la sociedad es como que te marca mucho, te, te presiona mucho para que cumplas las regla. Uh -huh. Entonces, eh, funciona así. O sea, acá el que llama a la policía es tu vecino si haces un poquito de ruido, ¿entendés? Uh -huh. O sea, si tiras mal la basura, eh, la, la, la, el que llama a la policía es tu vecino que te vio tirar mal la basura, que no estás reciclando bien. Ah, mirá. Eh, entonces, es como... Acá se, se, se respeta mucho, pero por la gente misma, porque si no, pero, bueno, la pero, sociedad acá te, te pero, hace la cruz, digamos. Pero está bueno. bien. Ahora estamos hablando de cómo reconocemos un argentino afuera. ¿Cuáles son esas costumbres argentinas, No, mejor usada la frase, que se extrañan cuando estás afuera? Más allá de los afectos, de la familia. Pero los argentinos tenemos como muy marcados ¿no? estos lazos, el juntarnos, el fin de semana. Somos como muy apegados a nuestros amigos y a nuestra familia. ¿Afuera pasa lo mismo? Bueno, se extraña muchísimo eso, justamente la juntada, la comida. Viste que en la Argentina es mucho de juntarse y festejar por cualquier cosa, a, a comer o a, a lo que sea. Eh, acá, eso es lo que creo que es lo que más extraña. Y un asado el día domingo, o sea, que llegue el domingo y juntarte con alguien a comer. Y acá no, acá, qué sé yo, existe el asado, pero eh, es con salchicha, es como el, la barbecue, ¿no? Claro. Eh, esa es la del. Las hamburguesas, patty, qué sé yo. Eh, y yo creo que eso es lo que más extraña. La, la, la comida, la música, la fiesta, porque acá también, qué sé yo, falta eso, el cachengue. <risa> eh, es, es otro tipo de música, otro tipo de fiesta. El viajero. Eh, yo también lo extraño. La, la, sí. la botella de plástico con el viajero. Decime que eso sí que es argento, argento. También, total. <risa> ir con la... Bueno, olvídate también que van con el termito abajo el brazo Yo cuando veo a alguien con la botella abajo el brazo Digo, o este es argentino o es uruguayo también Claro, también <risa> Mauricio, ¿cómo es para un argentino trabajar en una empresa? En este caso, alemana Te lo pregunto porque muchas veces le preguntás Argentinos que han trabajado, no sé, en Chile Y te dicen, no, oh, el chileno es muy competitivo Tenés que cuidarte ¿Cómo es para el argentino trabajar en una empresa de Alemania? ¿Y, y, y cómo son los alemanes con, con el de afuera? O sea, son muy abiertos, o sea, Alemania es un país muy cosmopolita, muy internacional, pero los alemanes son muy, muy directos, eh, que es algo que yo siempre digo, o sea, vienen y te dicen las cosas sin asco, sin ningún problema, tienen un problema con vos y te lo van a decir, tenés que mejorar algo y te lo van a decir, viste, nosotros los argentinos somos como más de, ay, más amables, damos un poco más vuelta en la cosa, como que no somos tan directos, tan frontales, y el alemán no, es muy frontal, pero sí... Acá no hay tanto, no es tanto así como que te haces amigo ahí nomás de, de la gente del trabajo. Como que el alemán separa mucho el trabajo de sus amistades, digamos. Uh -huh, uh -huh. Como que a mí me ha costado mucho acá en Alemania poner que me inviten mis compañeros de trabajo a comer, al, a comer o a juntarnos a hacer algo. Como que no pasó nunca todavía. No estoy esperando <risa> todavía. ¿Hace cuánto estás? <risa> Hace dos años. <risa> ¡Hace dos años! Wow, bueno! ¡Hace Pero hace metele, un... Mauricio! ¡Invitaros un... vos a ellos! Mostrarle lo divertido que sobre. ¿Vas a que, que tienes que hablar en alemán? Sí, sí, hablo en alemán. Por, el alemán? Pero, ¿Por ejemplo, con el alemán? Por ejemplo, con el, el ¿qué, idioma. ¿Qué haces hoy? Y pone, yo digo, no hago nada. Y me dice, ay ah, yo me junto con unos amigos a, no sé, a hacer tal cosa. Y, ¡Ah! ¡No! Y queda o sea, ahí la conversación, ¿viste? ¡No! ¡No! Claro, que, que siga. Y me da la sensación, <risa> esto que, que, que decías que no te llevas también con los, con los alemanes, pero argentinos. ¿Van como creando como una comunidad entre ustedes? Argentinos que no conocían, no sé, de cualquier lugar. Y crean como una comunidad, como una base de apoyo. Sí, total. Está, no? Hay grupos en Facebook, o sea, eh, se encuentran mucho esos grupos de apoyo argentinos. Eh, mucha gente del interior. Yo tanta gente de Buenos Aires acá no he visto, pero muchísima gente del interior de Argentina. Eh, sí, se encuentran mucho. Y ¿sabés qué también hacen...? Hacen sus peñas O sea, hace poco una peña de Santiago del Estero Acá donde yo vivo, yo no podía creer eh, Se juntaron a hacer humita a comer, qué sé yo, Empanada y a bailar chacarera Qué mira, divertido, seguir con las tradiciones No está la Gladys por ahí, ¿no? Niña, no tengo <risa> sacado. No la... Pero, ¿no la podés ir a buscar? La busco un minuto. Un minuto, un minuto, traela. Esta Gladys no tiene una hija que se llama Marisol. La Marisol. La Marisol, acá está. Que no soy yo. No o se te gusta Bueno, pero podrías decirle un que ratito. No, que no soy yo, no soy hija de la Gladys, quiero pensar. No sé, pero tú cuando vas oh la <risa> niña! ¿Qué dices? Gladys. Acá, acá, acá estábamos hablando. Claro, estábamos hablando de que la Marisol es tu hija, que no soy yo. No, no, vos estás más linda. La, la otra está chinita, no se sabe ni lavar las bombadas, cham. ¿Cómo se lleva la Gladys con los alemanes? Porque una cosa fue Mauricio ahora. Gladys, te vimos también censando. Estás como muy ligada todavía a lo que pasa acá en el país. Sí, yo no. Yo me levanto y lo primero que hago es prender el noticiero de Argentina. Yo ni me entero de lo que pasa acá. ¿Viste qué sé? Yo me da para comer chucru. Yo dame semita, le digo, le digo dame semita Pero no, son peor los alemán ¿Sí? Son medios, viste, como, ahí... como el Chubin, frío de, de, Voy a entrar en algo profundo Al final, Uf. la Marisol ¿Es hija del Rubén o no? Uh, título Me estoy fijando si está Chubin en la casa Creo que no está, para un poco <risa> O sea, significa que no Sí, mira, pasa que yo creo que sí, yo creo que sí, pero estamos, con, estoy confundida con los días, me tendría que poner a contar, pero. Creería que sí, te voy a decir sincera, mira. 80% del juvenil. ¿Y el 20? Y el 20, bueno, tengo que ponerme a. Tengo que ponerme a ver, fue una noche media furiosa eso. ¿Cu cu ¿Cuándo Ay, es el Dios. momento de.? ¿Cómo manejas a Gladys? Gladys? ¿Cuándo sale Gladys? ¿Cuándo sale Mauricio? ¿Le va mejor a Gladys que a Mauricio? Me da la sensación. Mira, cada uno tiene su suerte acá, yo hago la mía, yo hago las uñas acá, yo me he puesto un negocio acá en Alemania y yo le cebo mate a la gente que pasa por la calle, no, yo hago mis changas el Mauricio es el ingeniero, pero yo me las arreglo como pueda. Así, así somos los argentinos, ¿sabes? Vos sabes que acá nos ven así como gente que, como venimos de tantos problemas que tenemos allá en San Juan y en Argentina acá es como que se nos nota que somos muy trabajadores, hacemos cualquier cosa Ah, marcamos la diferencia, pues nos bancamos la que nos ofrezcan. Exacto, lo que te digo yo, lo que te dé, uno lo toma y sí, es que es así. Bueno, ojo, eh, pone límites. No, no, pero si tampoco es que soy una tirada. Yo te hago de todo, pero tampoco es que la hueva. ¿Y qué, qué, qué información te llega Gladys de la Argentina? ¿Qué, qué información estás manejando? Más allá del de censo que te vimos censando ahí, ¿qué, ¿qué sabes de lo que está pasando acá? ...y me he enterado que una amiga mía está embarazada... ...bueno, lo decía siempre, viste, que cómo ha subido la leche... Eh, ...cómo como el chusmerío diario... ...yo tengo una amiga que me cuenta todo, viste... ...que me va alargando todo el caso del Johnny Depp... ...me estoy viendo ahora... Oh, sí! Eh, no, no sé si Mauricio te ha contado, viste... ...el que está ingeniero, tiene otro roce... ...¿qué dicen de los argentinos allá? Nos ven con lástima... Digo, porque la, la verdad es que no, no ganamos para buena noticia. No, acá nos ven bien. A mí me han confundido alguna que otra vez con alguna turca. <risa> Eso es de en serio. Una vez cruzando la calle me dijeron que si sí era turca. Casi me muero. Imagínate, ¿no? Le digo, ¿cómo que turca? Eh, pero no, los argentinos tenemos buena vista. No te todos dicen que los argentinos somos trabajadores. A más de un alemán le he preguntado y ni sabe dónde queda Argentina, o sea que no nos conoce. ¿Vos decís? <risa> ¿Quiénes son? <risa> ¿Quiénes son los más conocidos en el mundo para vos? ¿De qué país? Oh, mirá que sé yo. Hay tantos países en este mundo. Yo te diría que los de los Yankees. Sí. Los Yankees los conocen todos, los americanos. Gladys, querida, te dejamos un beso enorme. ¿Lo llamás a Mauri así lo despedimos? ¡Acá estoy! Mauricio, querido, muchísimas gracias. Bueno, queríamos tenerte un ratito por esto de que le has puesto humor a la forma en que nos ven a los argentinos afuera. Eh, así que gracias por prenderte. No, gracias a ustedes, chicas. Bueno, cuando quieran. Y sí, acá los argentinos hacemos marcas registradas. La verdad que se arma una linda comunidad. Somos eh, unidos, pero también... Nos destacamos por eso, quería decir, ¿no? Porque somos muy trabajadores, eso también es importante. Mira qué bueno. Somos eso. así, los argentinos salimos adelante. La necesidad Buenísimo. de trabajar también es impresionante y lo acabas de decir. Así que qué bueno. ¿Volvés? Gracias. ¿Volvés para la última? ¿Volvés acá a la Argentina? ¿Estuviste hace eh... poco pero volvés? Sí, sí, sí, voy a volver creo que en diciembre o a principio del año que viene. Pero sí, siempre volveré. Volveré. Bueno, venite para Mendoza. Cruzate que estamos cerca. Ay, me encanta Mendoza. ¿Ah? Siempre voy a Mendoza. Estuve la última vez. Bueno, te esperamos acá. Abrazo. Chao, Mauricio. Chao, Mauricio. Te mando chao, un besote chao. enorme. Chao, hermosas. Chao.